hola mola a todos buenas tardes amigos con cómo les ha ido o cose a mí me ha ido muy bien pero solo quería deseaba saber cómo les ha ido a ustedes pero bueno la wea es que les quiero contar de lo que he aprendido así en el último tiempo pa que pa que la pasemos la rala raj, la raja Sabía, sabí sabían que las tortulas lechuzas Cómo o sea conocen el pájaro que da como mucha cosa porque si po sale en una película de alguien y eso da cosa bueno sabi ellas no hacen caca como nosotros? sí po pues ella ellas no no es que tengan jeje, bueno, no tienen un problema, son así, ja, como, bueno, como ellas se comen cosas grandes como ratoncitos ja ja, eh, ah, ya, perdón puta la wea mejor me concentro. 35 segundos, o sea cuando te di te digo que ya, O oh, se hace comen weas grandes y como que no les caben por el ano jajaja ja, ja, no. así que lo botan, por la boca, Qué raro, no? Esas ellas se llaman egagroplias, son las las las, pelotas que botan por la boca, hacen caca por la boca, te das cuenta, jaja. Ja. Bueno amigues, ese fue el primer dato, ahora sigamos. ¿Sabías tú? Bueno, ¿sabía y que las ballenas cuando mueren explotan? Sí. Sí. Lo digo en serio. Bueno, pucha, igual me dan como pena las bella ballenas porque me caen bien y son tan grandes y azules, pero puta, a veces les toca explotar y no sé por pucha mejor. Si veí una de esas hueonas ahí botadas poco repol weón. Ya, mira es que lo que pasa es que bueno, cuando ellas se mueren Ok, oh, bue bueno su guatales, sigue funcionando y chucha weón se van acumulando gases y put puta la wea weón perdona, pero es cierto weón te lo juro, Así que si hay una de esas weas en la playa tiene que que, venir un weón a abrirlas pa que no exploten y a veces les toca explotar weón te juro, perdóname como que me da pena hablar de esto. Una minuto 30 segundos. Y wey bueno hablando, de ahueonaos sacos de wea cachaya los mirlos. Es que son muy ahueonaos ya mira igual son, bonitos y gorditos y negros y boni bonitos y gordetos pero ya la wea es que estos paja, pájaros son malos en verdad porque hacen weas bien malas oye ya mira ellos ellos son, parásitos o sea o sea te digo que practican el parasiparasitismo. parasitismo. Y de est, a ah, mira, mi. ¿Viste lo que dije? Esto es, pa' crecer se aprovechan de otras especies los hueones. Bue, buen lo que hacen es que nunca quieren criar a sus hijos, viste, se van a los nidos de otros pájaros que ya tienen huevos y cagan ahí sus huevos sus huevos, los huevones, jaja, y puta la huea con chetuma conchetuma conchetucol. MMMMMMMMM bueno sus huevos nacen primero y sus hijos, M empujan los otros huevos al suelo, algo así como un aborto, o no, Rogelio. Sí. Sí pues ya, en tu entonces se caen y, y los papas de los hijos muertos llegan y como son tan ahueonaos no, cachan que wea pasó y Sniff terminan criando a los asesinos de sus verdaderos hijos. Viste, te dije que eran unos sacos de wey. De UMMN, wow, así que que cuando vea hay uno de esos, tómale una foto para Insta con el hashtag Rogelio pa que se den cuenta de lo que están haciendo. Esto tiene que parar. 2 minutos 40 segundos. Bueno amigos, ahora me despido ya me tengo que ir. Esas fumidijillas no se harán, solas. Recuer, recuerden que pueden suscribirse así que deberían hacerlo pues pues las suscripciones son buenas y me parece importante que comenten, le den like y aprieten con cuidado la campanita porque así haremos más vídeos así como este o quizá no, quién sabe, ahora váyanse son en son las 6 en punto de la tarde, chao, chao pasen la bien, nos vemos. Dile nos ve, nos vemos a alguien que sabes que no volverás a ver jamás. Eso. Nos vemos. ja! <risa> el Braulio.